Megan está desempleada y recién soltera, la compañera de cuarto de Megan, Faiza, regresa del trabajo y le pide a Megan que vaya a la fiesta de cumpleaños del amigo de su novio Cedric en un bar. Megan se resiste, pero Faiza no aceptará un no por respuesta. El exnovio de Megan, Chris, camina justo al lado de Megan con una chica nueva en su brazo. Megan está molesta y decide volver a su apartamento en su apartamento. Megan registra en un sitio web de citas para una aventura de una noche, Megan envía mensajes de texto a dos chicos y luego se queda con Alec, ya que suena normal. Megan le pide a Alec que le muestre su apartamento y él obliga a Ala a hacer una videollamada a Megan y luego, cuando Megan está satisfecha, decide hacerla. Camino a Brooklyn es la noche más tarde y Megan ha tratado de escapar, Alex se despierta de su sueño y corre para apagar la alarma, Megan le agradece por un buen rato pero Alec está profundamente dormido por lo que Megan se queda con Alec después de un par de horas suena la alarma de Alex y esta vez tiene que despertar. Megan le dice a Alec que la pasó muy bien. Alec comenta que debe ser normal para Megan. Megan se ofende porque era su primera aventura de una noche y los dos terminan teniendo un pelea. Megan se va enojada y... Megan intenta empujar la puerta del edificio de apartamentos, pero no puede. Resulta que hay una gran milla de nieve bloqueando la entrada. En ese momento Alec baja con su ropa. Alec intenta abrir la puerta, pero hay mucha nieve y no ve otra solución. Megan regresa al apartamento de Alex con el Megan y Alec miran las noticias y es peor de lo que Megan tenía en mente. Con una nevada récord se recomienda a las personas que permanezcan adentro. Megan llama a Faiza y le pide que la saque, pero ella no puede hacer nada. Alec prepara avena para el desayuno mientras los dos comen en un silencio incómodo. Alec sugiere que finjan que no durmieron juntos, por lo que la incomodidad entre ellos el dobladillo se puede borrar Megan rechaza rotundamente la sugerencia, pero cuando los dos tienen que sentarse en silencio con el reloj tomando su dulce hora Megan acepta con la condición de que Alec no haga preguntas molestas Alec acepta y luego Megan se apresura al baño mientras está sentada en el inodoro Megan abre una revista y encuentra un artículo sobre las chicas que encontrarás en línea el segundo tipo es la chica dañada y Megan se identifica con ella Megan la arruga enojada y la tira al inodoro antes de salir justo después de unos minutos de Megan sale del baño, la cadena se desborda. Alex se ofrece a ayudar, pero Megan se niega. Megan pide un desatascador, pero Alex se lo ha dado a su amigo sin un desatascador. No pueden hacer mucho así que Megan simplemente empuja el suelo. Alec luego sugiere drogarse para que puedan. Pero cuando Alec da su primera bocanada, anima a Megan a hacer lo mismo y Megan no lo rechaza esta vez una vez que Megan y Alec están ligeramente drogados. Deciden hacer un partido de ping pong el partido no va bien porque Alex se burla de Megan por su condición de estudiante de premedicina a pesar de que se graduó el año pasado después de eso los dos se sientan a cortar papel y hacer una forma de mientras lo hacen, Megan y Alex comienzan a hablar sobre sus vidas después de algunas charlas. Megan tiene que usar el baño porque el baño de Alex no funciona. Alec y Megan salen a pedirle a Alex un desatascador. Resulta que los vecinos están fuera de vacaciones. A Ala se le ocurre la idea de irrumpir en el apartamento del vecino a través de la ventana para que Megan pueda usar el baño ya que no hay otras opciones Megan se prepara Megan y Alec irrumpen en el apartamento del vecino Megan se apresura rápidamente al baño una vez que Megan termina Alec toma el desatascador y regresan al apartamento Alec usa el desatascador para arreglar el inodoro y encuentra el artículo de noticias arrugado sintiéndose avergonzado Alec intenta hacerla sentir mejor una Cosa tras otra y Alec menciona que no ha dejado de pensar en ellos durmiendo juntos. Alec sugiere que experimenten haciendo el amor dada la posibilidad de que no tengan sentimientos el uno por el otro y definitivamente nunca lo harán. Verse de nuevo Megan simplemente dice que no a la idea Después de un rato contemplando y curiosa por conocer su propio defecto Megan acepta hablar sobre hacer el amor Alec presenta sus puntos primero y luego Megan presenta sus puntos cuando los dos terminan Un silencio incómodo se hace cargo Megan pregunta si puede usar la ducha y Alex sí Megan se apresura al baño, pero luego regresa en poco tiempo Megan sugiere practicar su teoría y mejorar sus habilidades para besuquearse Íntimo y luego los dos hacen el amor Megan se despierta en medio de la noche y tiene hambre Alex se despierta también y luego va a cocinar los fideos que compró en la cocina del vecino. Mega queda impresionada por la caballerosidad de Alex y también muy conmovida cuando han comido. Alec va a buscarles bebidas mientras Megan va al armario a buscar una sudadera. Megan abre el armario y lo encuentra. Lleno de ropa de mujer Megan también encuentra fotos de Alec con una chica. Alec le dice a Megan que accidentalmente encontró la nota en la que su novia Daisy le había pedido que terminara. Daisy no le dio la nota y luego se fue a su gira de DJ al día siguiente. Alec le dice a Megan que hizo un perfil en el sitio de citas para arrojarle algo a la cara de DD. Megan está enojada, por lo que deja a Megan regresa a su apartamento y encuentra a Faiza y Cedric besuqueándose. Megan va directamente a su habitación y se encierra dentro mientras Daisy regresa. Fiche le hace el desayuno Fiche y Cedric sugiere que Megan se mude porque vivir juntos durante un fin de semana les hizo darse cuenta de que querían seguir viviendo juntos mientras Alec está tratando de encontrar el apellido de Megan, así que él él puede contactarla de nuevo, pero solo para no tener suerte más tarde esa noche. Megan organiza una fiesta de nochevieja en su apartamento. Megan está bien vestida y bebiendo alcohol. Megan en la comisaría la policía le muestra a Megan una nota firmada con el nombre de Megan que encontraron en el apartamento del vecino de Alex es la misma nota que Megan le escribió a Alec cuando intentaba irse esa mañana. Megan intenta decirle a la policía que Alec la está engañando. Pero sucede que Megan irrumpió en el apartamento del vecino y entonces ella es acusada por el crimen. Unas horas más tarde Alex aparece en la estación de policía con flores y globos. Alec rescata a Megan pero Megan rechaza su fianza por lo que Alec no puede hacer mucho al respecto. Algún tiempo después Fitch y Cedric vienen a rescatar a Megan mientras Megan se va con Faiza Cedric Alex Alec se les acerca y le pide a Megan que le deje hablar. Con ella Megan no quiere escuchar a Alec pero Alec insiste a la confiesa que se equivocó al no decirle a Daisy a Megan pero quiere tener la oportunidad de hacer las cosas van bien entre él y Megan. Alec le dice a Megan que quiere pasar más tiempo con ella para que puedan conocerse mejor. Megan le recuerda a Alec que él la metió en la cárcel. Algún día, Megan le dice a Alec que le dé su número y se vaya cuando llegue el día y Megan se ríe de eso. Megan llamará a Alec. Alex no está contento con eso, pero él le da a Megan su número y deja a Cedric y Fitch esperando con Megan en la estación de policía hasta que él le recupera la compostura. Megan sigue balanceando el globo que Alec le compró en unos minutos de la nada. Megan comienza a reírse de toda la situación. Megan tarda un segundo en darse cuenta de lo que significaba su risa cuando Cedric y Fitch salen de la estación de policía. Detrás y llama a Alec. Alec contesta la llamada. Megan le dice a Alec que es un idiota justo en medio de la llamada. Megan se da vuelta para encontrar a Alec viniendo hacia ella. Alec no espera a que Megan cuelgue y él la atrae hacia él antes de besarla. La película llega a su fin con Megan y Alec caminando hasta el final de la calle y ambos se dan cuenta de que no tienen un lugar para dormir.